En cuanto, el, el, yo quiero referirme de manera breve, y esa es a la situación que al fin de semana, o en la semana pasada, sobre todo el fin de semana, pues estuvo en la palestra pública y a la situación que continúa esa fricción entre Kimberly Tavera, quien es la ministra de la Juventud, y la periodista Nuria Piera donde salieron a relucir una serie de, de, de situaciones, por ejemplo, un audio que se dio a conocer a través de las redes, donde parece que Nuria y ella pues tuvieron ciertas eh, fricciones eh, verbales, eh, pues esta niña Kimberly publicó ahí uno, un audio, un asunto, de después publicó un contrato de publicidad, lo que hizo de inmediato eh, eh, la, eh, producir la reacción, de Nuria, de Nuria Piera porque se comentó en la transcurso de la semana que producto de lo que ya Nuria tenía el programa del sábado previsto y lo que iba a seguir descubriendo y dando informa esas informaciones con respecto a la declaración jurada que había dado Kimberly que era una joven, bastante joven y con una fortuna, ¿verdad? y con la, la, los ingresos que tenía, pues eso como que llamó a la atención e impactó, eh, previendo Kimberly eh, lo, que fuese, lo lo que fuese los resultados de las investigaciones de Nure ya el pasado sábado pues parece que se adelantó y eh, pues, eh, salieron en las redes a relucir unos audios de unas conversaciones y eso fue pues, como que almohó el rebú el asunto es que esa es la situación vamos a ver qué va a pasar con eso porque parece ser, Sergio, que la, eh, la ministra de la Juventud está bien pegada, bien conectada porque aunque no sí, está la... usando todos esos ruidos todavía no, no, no, eh, sea, no se ha dicho nada todavía el, no se desde el Estado, un, del Gobierno correcto, entonces yo me preguntaba ser Romero, es una, una una pregunta que yo entiendo que tengo derecho a hacerme eh, son reales o no los audios que se sal, dieron a conocer durante el, el, durante la semana pasada en la bueno, sala de... pueden, ser reales, pueden ser reales o editados o, o editado, lo que sea pero son dan la voz ¿eh? co sí. co correctamente así que nada pues nosotros eh, seguimos y otra situación serio ya a nivel local y es que sabes tú que tenemos un nuevo comandante eh, regional de la policía ah, sí. parece que es bueno porque yo oigo a la gente del palfo del y esa cosa rechazándolo <ríe> con asiento aquí en san francisco de macorís recuerda que estando aquí el, el, el comandante recién eh, eh, estrenado verdad que tenemos ahora estuvo aquí una vez en san francisco de macorís y, y fue precisamente cuando eh, mataron a aquel joven Vlad eh, verdad que durante mucho tiempo el movimiento popular y todavía de hecho ha estado exigiendo que se ha esclarecido este caso, pues se nombró una comisión de alto nivel que iba a investigar y todavía se claro. está esperando los resultados Pero, Víctor, de esa comisión. Víctor, toda donde, la comisión de alto nivel de este país, desde los tiempos de Balaguer, yo ahí, he visto el primer resultado. Eso, eso son la, aquí, se resuelven los problemas inmediatamente. Cuando se, cuando los casos se le pasan a una comisión de alto nivel, se resuelven. No, no, no oye, ya. O sea, Porque no? ya no se habla más de eso. Ya terminó, correcto. Entonces, sí, ahora, sí. el movimiento popular está exigiéndole, está reclamando que van a haber eh, protestas. Tú sí, no eh, Víctor, que los casos de alto, de alto nivel, los casos de ricos, los casos de gente pegada, no, nunca nombran una comisión de alto nivel. ¿Tú te has dado cuenta que nunca nombran una comisión de alto nivel? Se, si no se resuelve en la semana, o consiguen el real, o se inventan uno, pero lo resuelven. Pero en este caso, cuando no se va a resolver, viene la comisión. El asunto es que precisamente el comandante que está... Eh, que tomó, lo juramentaron el pasado en la, en la semana pasada, pues era quien estaba en el momento cuando se dio ese caso y ellos exigen que no lo quieren aquí porque entienden que todavía no se ha dado respuesta y fue en su gestión que sucedió esa situación y no se ha dado respuesta ante el caso de este joven que murió hace ya varios eh, ¿La comisión? Varios años? eso está la comisión? ¿Para eso está la comisión? No para eso que está la comisión. Mira Víctor, hay algo que que los partidos políticos no lo van a ver bien pero la, la población el que paga impuestos y el que sabe el relajo que son los partidos políticos de un, un país como este de 12 millones, 11 millones de habitantes 10, lo que tú quieras porque lo, aquí lo, las estadísticas no se sabe cuánto es eh, hay más partidos políticos que cualquier nación eh, tercermundista y de, de primera orden más todavía que hay más de 25 sanguijuelas viviendo de, de nuestros impuestos eh, como partido. Eh, no so, yo, yo soy más radical, más que el presidente de, eh, Luis Abinader, que manda un, pro, un, un proyecto, una propuesta, donde eh, dice que se deberían de bajar a, la, a un 50% los fondos que se le entregan a los partidos. Yo estoy totalmente, do, totalmente de acuerdo pero debería ser nada, que cada cual que, que tenga un partido, que, que haga con sus uñas y, con, y busque los lo cuartos donde sea, porque no me digas tú a mí, que los cuartos que le damos 3 mil millones de pesos a los partidos políticos frenan que el partido los partidos políticos utilicen de narcotráfico, utilicen de lavado de activos, no, no lo priva eso, no, lo, no no hemos visto que eso lo controla entonces que busque su dinero como ellos quieran, como ellos puedan vamos a asumir como bueno y válido como establece no venga, claro. la ley... Está de acuerdo no, es que, de eso. no, no, oye, vamos, vamos a asumir como bonito y válido los recursos que le suministra el Estado Dominicano a los partidos políticos 3. para 1. que se mantenga, millones de pesos. Como le quieran que es un asunto que la democracia, que, sí, que es un No, no, es, que me, hable, no me Ahora peligro, bien, que lo, lo, lo, lo que yo resultado. quisiera, Sergio Romero, es que se dieran informe del uso que se le da a esos recursos que cuando un partido político recibe... 300, 400, 500 millones de pesos, me digan el uso, ¿cómo distribuyen los partidos políticos esos recursos? Y si usted no va como partido, porque si usted es un partido, tiene, usted tiene que ir a la contienda electoral. Si usted se unió a otro partido mayor, usted tiene que devolver ese dinero. Pero, serio... Da, elígeme así. un partido político, el que tú quieras. Un ninguno, partido político que, me que, diga que se ha hecho público, que ha depositado un informe del uso de, los, de cómo se gastó ese dinero que le damos nosotros de nuestros impuestos, de nuestros bolsillos. Pero, Victor, que se pero le va a su dónde Te voy a decir dónde. El partido con deuda de, hasta de electricidad en una casa cayéndose y el que vive del partido con tres villas en casa de campo. Entonces. Entonces entonces, Dime, eso, eso entonces, es control. Ahora, ¿quién, ¿quién supervisa eso? ¿Quién es? ¿La Cámara de Cuentas? ¿La Comisión de Ética? ¿Quién, ¿quién es el responsable de eso? Esos ¿eh? jueces, esos jueces que están ahí, esos jueces entonces, que están ahí, lo que vienen. Yo me imagino que, aparte de que sea la, qué sé yo, la si es la Cámara de Cuentas, si es una institución, también la propia Junta Central Electoral, que es la que desembolsa, la que hace entrega formal a, a los partidos políticos, también debe tener algún mecanismo para, para que le permita que sí. les permita a ellos, óyeme, ¿dónde está el informe? ¿Dónde se gastó ese dinero? ¿Cómo lo hicieron? Uh -huh. Entonces, alguien uh -huh. tiene que... Por eso es que este país... que, que y ya, ya veo que, muchos que, de que, no, que viven de eso. Que hemos hecho un no, eslogan. Que, si se detiene la corrupción, mejor este país. Entonces, Ajá, entonces, lo que se han llevado producto de la corrupción, corrupción ¿dónde está? Pero Víctor, te estoy hablando. Un, una casa, la casa, region, la casa de un partido cualquiera, X, grande o pequeño se está cayendo y debe la luz y el y el que y el dueño del partido tiene tres villas en casa de campo tiene esto es millonario yo no entiendo entonces no, entonces todo fin, el mundo entonces, dice... si usted tiene si usted tiene ese dinero para para vivir como vive entonces mantenga mantenga el partido no no el partido lo mantenga usted y el partido lo mantiene el peletado, lo mantengo yo tú crees que un paísito como este con, con, de cuatro esquinas que tiene 25, como 30, 27 y pico de, sí, de, de partidos. que hay como 27 o 36 partidos políticos. Entonces, es y una propuesta partido muy, político muy buena, no debería y, ser cero. Partidos Y movimientos. Víctor, pero esos son 300 mil de, de, la, de la marca legal que es del Estado. Pero por debajo aparece más. Víctor, entonces estamos hablando de un presupuesto muy grande para partidos que no están haciendo nada por la democracia, que no están haciendo nada por el país, que no están haciendo nada por el pueblo. O sea, dime todo ese, presu, ese, todo ese presupuesto ¿qué, a él, ¿qué han hecho? qué vale la decepción grande que tiene, que tiene lo, lo, lo, el, el pueblo? ¿Qué es que los partidos están, de, están desencantados los partidos? Entonces quiere decir que ese dinero lo estamos echando a la borda. Ese dinero, estamos creando millonarios y los partidos, y los partidos te digo, todos los Toda la casa de los partidos deben la luz, deben el agua, deben esto, deben lo otro. Quebrado. Qué y los políticos, ricos. Da, dame luz por, de eso, Dime. Por eso es que yo insisto que me gustaría ver, me gustaría ver algunos Hombre, de esos no. informes. De esos no, que informes porque uno tiene más que fuerza están, que otro. ¿Quién dice? Que están obligados, obligados los partidos políticos por el simple hecho, si es que es simple, de recibir recursos que son provenientes del Estado y están obligados a emitir un informe en qué se gastó ese sí. dinero. ¿Lo hacen los partidos políticos? ¿Cuáles lo han hecho? Y se han dado a conocer de manera no, detallada no. para que Oye, por Oye, de lo menos... acuerdo totalmente con Luis Abinader, vamos a empezar por un 50% y después lo vamos a quitar. Y el que... Y, yo, y yo, yo te lo voy a decir. Y el partido que no vaya a elecciones... Que se una a otro partido, se le quite el recurso inmediatamente. O tiene que devolver esos recursos. Para Porque es muy bueno. Ahora hay un partido. Para, para que comiencen a rifar vehículos para recaudar sí, fondos. Ahora, ¿hay, algunos que van, hay algunos que van avanzados. Sí. Hay sí, algunos no. que van muy avanzados. Sí, sí. Porque ahorraron con tiempo para la postemporada de la ripar de nuevo de nuevo vamos de comiencen los de la puesta de la dentro de sus seguidores de sus seguidores de su de la puesta de rifa vamos a la puesta de la puesta de la puesta de la puesta de así era que pero es verdad, Víctor, ¿cómo va a ser si tú no vas a las elecciones? Entonces tú te vas a quedar con mis, con mis recursos guardados, no pusiste una pancarta, lo cogiste para, te lo embolsillaste, y entonces a quien tú te unes, te da dinero también, es como tú vendes un producto, es un producto que tiene doble venta, la que yo le doy como pueblo, como Estado, como, como junta de gente electoral, y la que él recibe cuando se une a otro partido electoral, a otro partido, entonces Pero... se acaban todas, todas esas sanguijuelas, se acaban pero eso es porque no hay régimen de consecuencias, porque no hay una supervisión es por lo que uh -huh. estoy diciendo como dice, si un partido político se retira o no va a las elecciones no lleva candidato lo que se sea lo pero si sí recibe recursos con esos fines lo de hacer devuelva. campaña política ¿dónde están? ¿lo devuelve? y es fácil entonces esos son de, la, esos son de los detalles que, que de se han creado tal que tal se han creado expectativas, eso es parte de la austeridad de la austeridad que tiene que escribir eh, este gobierno y otros eh, que está haciendo cosas mira, el, honestamente la, el, lo que ha mandado Luis Abinader en 45 días en, en mensaje te, teníamos mucho que un que un presidente, no, yo no lo había visto o sea yo no lo había visto en todo lo que tengo de mi existencia la, la medida que ha tomado eh, una de medidas que ha tomado Luis, Luis Abinader dicen, ah no, son eh, cosas, no, son cosas que son metamensajes hacia abajo, son cosas que se le mandan a decir a los funcionarios, miren, yo empecé, ahora yo lo voy a vigilar. Sí, pero serio. Que eh, se sí, mantenga yo así estoy de, yo estoy de acuerdo, ahora bien, lo que nosotros no podemos, eh, cuando digo nosotros, digo el país, y voy a, en, en, me voy a referir al partido en el gobierno, caer en más de lo mismo. muchos espura, mucho poco y, no y poco chocolate. Hablamos, por el, para ponerte un ejemplo, por ejemplo, en el Oye, asunto tú le de, pediste, del tú le pediste a Minadel que se quitar el sueldo y se lo en, quitó. En ¿no? El ¿no? Asunto, y sigue pidiéndole. En, en el asunto no, del no. ministerio... No, no. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que plant, ¿Qué hizo la Procuradora General de la República? Que se llevó unos expedientes que había en la, en la Fiscalía de Distrito Nacional para ponerlo al lado de ella. No fue. Sí, ¿Verdad sí, que sí? ¿Te sí. recuerdas? Lo está leyendo. Los, los, sí, los trabajadores para Para es. tenerlo va a ser que poder manusearlo, eso es y que casos no se, pendientes. No escúchame, se sí. escúchame. Esos son casos <risa> pendientes que hay ahí. Entonces, si nosotros no somos capaces de resolver los casos pendientes que hay, no podemos prestar la atención a otros que están en proceso de elaborar. Entonces, sí. para que la señal sea realmente eh, eh, re efectiva y que yo pueda creer que ciertamente es una señal de que vamos a resolver, vamos entonces a desempolvar esos casos, resolverlos, entonces ir en proceso. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, no, claro, claro. Porque, claro. Por, por ejemplo, porque uno mezcla muchas cosas, porque las cárceles están preñadas de, de presos preventivos? Porque van uno tras otro, uno tras otro, entonces no se resuelven los casos. No. Se resuelve el que Bien, se más, más, entonces, más rápido se mueva. Se, se quiere resolver el que está fresquecito. No, no, no. Vamos a resolver los casos que están engavetados, los que están. Eh, vamos uh -huh. a desempolvar eso y cuando se resuelve, vienen casos Vamos a salir de este inventario. Para, para que realmente eh, esa señal que se quiere enviar de que se quieren resolver las cosas, nosotros podamos seguir creyendo que de hecho estamos creyendo y yo soy de lo que digo que estamos respirando tal vez aire de claro, esperanza claro, desde que llegó eh, el, el nuevo gobierno entonces probamos realmente a que no solamente a respirar aire de esperanza a sino que esa esperanza se pueda concretizar verdad eso es eso ese es el mensaje que yo quiero eh, enviarle a las autoridades de manera que vamos a resolver esos casos que están ahí nos vamos a echarle más polvo para que se pongan más viejos y después se disuelan en el tiempo. Vamos a resolverlo y los casos la polilla, nuevos van llegando. Las polillas se coman las hojas. ¿Perdón? La polilla se coman las hojas. Ah. Así es. Vamos a otra pausa, Sergio, y al regreso venimos con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no le cambie